El primer contacto que tiene el estudiante con una experiencia educativa es mediante la introducción que hace el docente en la presentación del curso. El propósito es informarles sobre su importancia y contribución al logro del perfil de egreso del programa educativo, así como motivarlo a invertir tiempo, dedicación y recursos cognitivos para construir los aprendizajes esperados. Por su parte, los resultados de aprendizaje se expresan de maneras diversas de acuerdo con el modelo educativo de la institución. En el caso de la Universidad Veracruzana, existen programas educativos que establecen objetivos de aprendizaje y otros diseñados bajo el enfoque de competencias. Existen diferencias entre ambos enfoques. El enfoque de objetivos de aprendizaje proviene de la tecnología educativa y propone definir los comportamientos observables del estudiante como resultado de las actividades de enseñanza y aprendizaje. El enfoque de competencias, en cambio, plantea el establecimiento de los desempeños que realizará el estudiante que incluyen contenidos teóricos, heurísticos y axiológicos que deberán movilizarse para crear o resolver problemas o situaciones reales. En cualquier caso, es indispensable establecer con claridad lo que esperamos que los estudiantes aprendan y sean capaces de demostrar. Para definir los resultados de aprendizaje de una experiencia educativa, es útil recurrir a las taxonomías de aprendizaje. Una taxonomía es una clasificación ordenada y jerarquizada de niveles de complejidad que va de lo simple a lo complejo, en donde el nivel superior incluye a los niveles inferiores. Las taxonomías más conocidas son las propuestas por Benjamin Bloom y Robert Marzano. La taxonomía de Bloom, como se le conoce popularmente, establece niveles diferenciados de complejidad para las dimensiones cognitiva, afectiva y psicomotora. Para nuestros fines nos concentraremos en la dimensión cognitiva, para la cual sugiere seis niveles, conocimiento, comprensión aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Marzano plantea tres dominios de conocimiento, información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores. En el primer caso se trata de hechos, fechas y teorías. Los procedimientos mentales se refieren a secuencias de formas de pensar requeridas para alcanzar un objetivo y los procedimientos psicomotores se refieren a los conocimientos relacionados con el uso del cuerpo. Por último, en esta etapa de la planeación didáctica, es conveniente identificar los temas que serán abordados a lo largo del curso y establecer el orden en el cual serán tratados.